Estamos aquí de paso, la vida es una estación. Baja en ella y baja tu corazón, con los en manos de alguien, con razón. Ve saliendo poco a poco de ese encierro voluntario, de esa prisión de tus problemas, sal a la libertad, que ese es el tema. Hale un paquete a tus pensamientos, mételo en tu bolso de mano y llévalo, llévalo contigo y de vez en cuando, Abre el bosco y leo con sentimiento Estamos aquí de paso La vida es una estación Baja en ella y pon tu corazón Ponlo en manos de alguien con razón Resaliendo poco a poco Hace tiempo que no nos vemos Sin embargo no nos olvidamos Y cada día nos deseamos Haga lo que haga ya no te ignoro Ha pasado un tiempo inmenso Y a pesar de ello te siento